I mm don't -hmm.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 bueno nació o se impulsó producto de, de la pandemia para evitar el contacto de la de, de los billetes pasar de mano en mano la, la, el dinero y pues probablemente siempre hay alguien contagiado ustedes lo verán con los hijos en los colegios que siempre están hay algún resfriado o con covid y entonces como ahora es más normalizado está más normalizado pero y es como ya practicado, es como parte de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 pero sí hay muchos bancos de, de lugares bastante extraños que están aceptando eh, Bitcoin de hecho la ley de, de Chile eh, habla sobre, sobre pagar eh, impuestos sobre lo que tú ganas si ganas en, en Bitcoin ahora me gustaría saber cómo saben eso porque realmente el Bitcoin hace, desde que se pegó el, el, el alza no bajó más <ríe>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 Know that the ride or die, I keep boys by my s G, boy Know that the ride or die, I keep boys by my s Oh boy Day we hustle, but the night we Oh boy Know that the ride or die I I'm a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 my guys, know that they fly, know that they fly, know that they ride or die, these brothers, my guys, know that, know that they fly, know that they fly, know that they ride or die, CJ act, they ain't no longer a at the right